Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos al Quinch Paranormal o bienvenidos al Paranormal Nada más como ustedes lo puedan y quieran ver, ¿ok? El día de hoy traemos un caso bueno, no especial, más bien muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy muy pedido O sea, me lo piden y me, me mandan este, mensajes por día, me etiquetan en TikTok y me piden que hable y reaccione a él Entonces vamos a estar viendo... Este perfil de TikTok, que es básicamente como, bueno, creo yo así a simple vista, como el caso de Bon Skinny, no sé si se acuerda de Bon Skinny, de que tiene la máscara así toda fea y cosas así, pero versión masculina, según yo, más o menos es. Pues sí, hagan de cuenta lo mismo. Este, como que lives extraños todas las noches, eso sí, si quieren así como que pasar un tiempo raro en TikTok, en la madrugada, que créanme. En mis historias de Instagram lo he demostrado millones de veces a partir de la una de la madrugada en TikTok se vuelve un lugar bien raro pero de verdad, siempre encuentro un montón de cosas que por ahí les tomo screenshots y los subo a historias de Instagram por si quieren ir a ver pero bueno, entonces básicamente si tú quieres pasar un momento un poco extraño y creepy te puedes ir a sus en vivos que hace, déjenme ver si ahorita está en vivo, creo que estaba en vivo ahorita uh, no, ahorita no está en vivo eh, pero bueno, cada que hace un en vivo son como bien, o sea, me están eh, etiquetando y me mandan screenshots y así de que habla de esta, de esta cuenta entonces vamos a estar hablando de esta cuenta que se llama muchos de ustedes ya la van a conocer, se llama Creepy W básicamente eso es todo entonces bueno, vamos a estar hablando de esta cuenta recuerden suscribirse antes de comenzar tengo un canal secundario, va a estar apareciendo aquí arribita este, para que me van a hacer cosas más raras y si me quieren pedir que haga algo por allá, pues por favor díganmelo eh, ya... Yo espero que esta semana pueda subir mi primer video a ese, mi canal secundario. Y pues bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan por ya se pierdan de contenido extra, sobre todo en Instagram y en TikTok. Ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, entonces, como les dije, la cuenta se llama CreepyW, así tal cual. Descripción, creepyw, W, um, signo de interrogación y ya, tal cual. Entonces, eh, fíjense que... Mm, o sea, no tiene mucha descripción Ni nada Vamos a hacerle como la vez pasada De que yo me hago así Un poquito para un lado Y aquí va a estar apareciendo lo que voy a estar yo viendo En pantalla Ya estamos de este lado Entonces uh, Pues adelante mm, Ya estoy en el último de sus videos A ver, esperen, alto lo subió justamente el 27 de diciembre del 2020 Entonces no tiene mucho, ni un mes Vamos a ver, vamos a subir el volumen aquí Adelante Creo que tengo que bajar el volumen Les voy a decir por qué Aquí va a estar apareciendo la imagen Pero eh, porque pues tiene música Ay ya, quítate esto tiene música y pues no, no la puedo poner. Ok, ya se fue. Aquí podemos ver así en toda su esplendidez. Eh, la máscara, si se fijan, es básicamente la misma máscara de Bonskin. Bueno, no la misma, pero el mismo concepto y así como con maquillaje por encima. No se alcanzan a ver los ojos ni nada y la peluca también como por encima de. Ok, sigamos al siguiente. También tiene música, entonces no vale la pena que yo ponga el sonido porque de todo modo lo voy a tener que silenciar, así que. Y pues bueno, básicamente les digo los mismos movimientos, el mismo concepto de bone skinny. Pero creo yo, versión masculina, me puedo estar equivocando. Siguiente. Ok, un poco más claro. Sí, les digo, yo según yo así le veo como cuerpo masculino. Y pues ya. ¿Qué tiene en el cuello? Tiene como unas ligas o... Pero igual no, no, no vemos nada más sigamos digo, sí está creepy, pero es que, ¿qué es esto que traen en el cuello? es parte de su... ah, ¿saben qué parece? Como, como los espantapájaros que pues los cosen y pues le quitan la cabeza y pues quedan los hilos así colgando eso es básicamente ok Ahorita lo estamos viendo de día y pues no hay mucho problema, pero les digo, en la noche hace, hace en vivos y antes de subir este video voy a estar como cazándolo para ver este, para pues sí, poner un fragmento de sus en vivos aquí para que vean el por qué la gente se está como friqueando de, de esta cuenta. Sigamos con otro. Bueno, siempre le están dando como convulsiones en la cabeza o qué... Aquí ni parece que trae... Ni parece que trae la máscara opuesta, que la tiene así, ok. Básicamente actuando como una persona psicótica nada más, pero fuera de ahí no hay no hay mucho. Todas sus descripciones en todos los videos son el signo de interrogación. Música de fondo, de miedo, por eso no he puesto ninguna, no hay nada relevante en su música. Y pues ya, aquí estamos viendo ahora sí su máscara en todo su esplendor del día. Y podemos ver que vive en una casa bastante normal. Ok. Eso sí me friqueó un poquito. Pero aún así no hace nada relevante. O sea, mínimo Skinny decía cosas así como de que su cuidador le hacía hoyos en la cabeza y cosas así. Y esta persona nada. Ok, aquí ya tiene tres puntitos. Volvemos a lo mismo, sí como situaciones un poco creepy Pero aún así nada relevante Ok, sigamos Estamos como en su casita Y está solamente la máscara, creo yo Creo yo Y yo sí, <ríe> mientras se va acercando yo sí Ok Ahora sí trae la máscara puesta La persona de la máscara Este video ya lo publicó el 30 de... A ver, vámonos más rápido Porque realmente es que... Ahí quiere aparentar como si estuvieran cerrado, Pero vimos en otro video Que es como una parte de su casa Entonces pues no Ven, ahí, ahí tiene abierto esa parte Entonces pues no les digo, vámonos más rápido porque la verdad es que no tiene muchas cosas relevantes. Digo, sí, su máscara está creepy, sus movimientos tal vez, pero... Y seguimos con la misma dinámica. Um... Okay. Quiere aparentar como que es una... ¿Quién sabe la verdad? Aunque miren, este sí está así como ok, un poco más extraño, pero aquí les digo, su fuerte de esta persona, eh, por lo que más miedo ha causado, es por sus en vivos. O sea, por eso llegan a más personas y siempre son en la madrugada, siempre, siempre. Entonces les digo, lo voy a estar como que cazando para ver este... Y vean, su casa se ve bastante, bastante normal y bonita, o sea... Entonces no... Digo, o sea, pues sí, pues ves eso y con la musiquita de horror, de piano, pues sí, así como que, ok Pero digo, su, su fuerte es Vean, o sea, la casa se ve súper bonita Definitivamente su fuerte son los en vivos Más de lo mismo, más de lo mismo Ok No sé si está en el piso o en la pared Ok, bueno Básicamente eso es todo Vámonos hasta arriba A ver, aquí hay otro diferente Vamos a ver este Está haciendo como... No, no, está comiendo de un caldero mágico Ay, pero no nos enseña qué come Ni nada Y básicamente pues es lo mismo A ver, aquí sale como una muñequilla fea Pues ok, fantasmitas, les digo, sinceramente yo no sabía qué tanto le podía yo sacar a esta cuenta porque, digo, sí está rara, pero pues es una persona más tratando de crear, pues, contenido y ya que sí está creepy, pues sí, sí está creepy, pero fuera de ahí eh, no hace nada, no tiene comportamientos erráticos ni mucho menos, simplemente así como que la temblorina que le da, pero bueno Aquí enseguida, María José inserta aquí el en vivo de este hombre cuando lo encuentres. Aquí le, le vamos a poner, aquí justamente, vamos ya. Ok, entonces ya vimos el en vivo. ¿Ustedes qué opinan? O sea... Les digo, en la nochecita de que ustedes, a ver, ya están acostados con la luz apagada y de repente empiezan a abrir TikTok simplemente para perder el tiempo y de repente les aparece este en vivo. O sea, ¿les causaría algo? Yo sé que hay personas que sí les dan miedo muchas cosas y yo sé que hay personas que son como más analíticas y así de que ay, no, esta persona es solamente con la máscara y cosas así. Entonces díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esta cuenta. Y pues bueno, les digo, simplemente es otra persona creando contenido mm. Yo hubiera esperado que hubiera sacado como así de que ay, comiéndome, no sé, algo raro en un lugar extraño, cosas así. Simplemente son partes de su casa tomado de noche, este, con algún filtro así de blanco y negro y él así. Pues ya eso es todo. Los quiero mucho, fantasmitas. Nos vemos al siguiente video. Los quiero muchísimo y pues recuerden seguirme por allá y suscribirse a mis dos canales. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.